Nuestra determinación en Vamos Granada es que Granada sea un sitio ideal para criar y crecer. Muchos estudios demuestran que durante los primeros años de vida se ponen bases para el futuro aprendizaje, el comportamiento y la salud de las personas. Los que nos dedicamos a la crianza sabemos lo importante que es para ello un entorno seguro y saludable. Queremos que nuestros niños y niñas respiren un aire limpio que jueguen en parques bien cuidados y mantenidos, con sombra y naturaleza, que caminen por la calle seguros y con autonomía. En Granada tenemos un proyecto educativo ejemplar, que es el que se desarrolla en las cuatro escuelas infantiles municipales de la Fundación Granada Educa. Entendemos los beneficios que ese modelo aporta a sus alumnos y alumnas y sabemos también que hay muchísimas más familias interesadas en recibir ese modelo de lo que las escuelas actualmente puedan recibir. Vamos a solucionar eso y crear nuevos centros con horarios flexibles para facilitar la conciliación familiar y laboral. Queremos además facilitar a nuestros vecinos y vecinas más jóvenes el acceso a la cultura. Creemos que las bibliotecas son un sitio idóneo para ello. Vamos a ampliar su red, sus horarios y su oferta de actividades para que así también sean un sitio de encuentro de toda la comunidad.